La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad de San Francisco de Macorís impuso garantía económica y presentación periódica al tribunal como medida de coerción contra Fausto Noel Castillo, alias Noel El Vico. Este acusado de varios hechos delictivos. Recientemente al ser cuestionado, estas fueron sus declaraciones. Yo no, no tengo conocimiento de eso, no. Yo estoy en mi casa tranquilo, acá en mi casa, no no, fue en mi casa que me encontraron. ¿Anteriormente tenías conflicto con la policía, con los hechos ilícitos? No, nosotros, ¿cómo te digo? Nosotros anteriormente ya han tenido conflicto pero ya estamos quitados de todo por lo que ellos nos dan a nosotros Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino